Biografía de Vicky. Esperanza Cededo Osa, Cerro Nuevo, Valle del Cauca, 11 de noviembre de 1947. Bogotá, 15 de marzo de 2017. Conocida artísticamente como Vicky. Fue una intérprete y compositora colombiana del género baladas se la considera como una de las representantes de la canción protesta de Colombia y una de las líderes de la época de la nueva ola colombiana. Entre sus composiciones más conocidas se encuentran Llorando Estoy, Amigo Caminante, Tan Sola, Pobre Gorrión, Lloraré, las Estaciones y Amor Amargo, entre otras, con las que alcanzó el éxito en su país natal, Venezuela, Centro y Norteamérica. Inició su carrera musical en 1966 tras su presentación como Vicky en el programa musical Campeones, después llamado El Club del Cam, dirigido por Guillermo Inestrosa, donde interpretó el tema Tú Serás Mi Baby. Realizó varias presentaciones más en ese programa. Publicó su primer disco de larga duración bajo el título Vicky en 1967, mientras que su primer éxito vendría en 1968 con Llorando Estoy. En 2003, la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia le rindió un homenaje por su trayectoria artística junto a otros compositores colombianos. En 2014 lanzó su autobiografía titulada Canto de Gorrión. Murió el 15 de marzo de 2017 debido a cáncer de pulmón. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.